Están, yo soy Te Cuento Cuentos y desde la balsa de los pescaditos les voy a contar algunas historias. Y bueno, vamos a empezar con esta historia. Y esta historia es, bueno, más bien nos cuenta cómo es que surgió la primera estrella de mar. Ustedes saben, sí, no. Bueno, déjenme les cuento que hace mucho, pero mucho tiempo había un granito de arena. Un granito de arena que se enamoró de las estrellas, sí, de la estrella más, más grande y reluciente. Este granito de arena estaba muy enamorado de ella. Todas las noches, en cuanto salía, se ponía a recitarle versos y poemas. Los demás granitos de arena se burlaban del pobre granito. ¿Cómo crees que te va a hacer caso una estrella? ¿No lo ves lo majestuosa que es? Y tú, un insignificante y menudo granito de arena. Además, eres feo. Estás todo horrible. ¿Cómo crees que te va a hacer caso? Es más, yo creo que ni siquiera logra alcanzar a verte. El granito se ponía muy triste. Pero siempre, siempre, religiosamente, aquel granito todas las noches le contaba cuentos, le recitaba poemas y le cantaba canciones a la luna y a las estrellas, en especial a la más brillante. Y bueno, dice y se cuenta que muchas cosas pasaron, lo que pasó, lo que no, lo que fue y lo que no fue, lo que nadie sabe. Es que un día, un día, sin pensarlo, en una mañana alegre de verano, apareció en el mar la primera estrella de mar. Se dice que aquel granito enamoró tanto a aquella estrella, que esa estrella bajó y le dio un gran abrazo. Y por eso, ahora, existen muchas estrellas de mar. Y con el en colorado, este cuento se ha acabado. Que hace mucho, pero mucho tiempo Allá por las lejanas tierras del norte Vivía un rey Este rey era un rey que tenía mucho poder Y una gran extensión de territorio. Y bueno, un día el rey eh, Que le encantaban las historias Decidió contratar muchos cuentacuentos. Venían cuentacuentos todos los días a contarle una historia. Pero el rey siempre quería más y más y más y más y más, más historias. Así que decidió un día lanzar una convocatoria. Daré la mitad de mi fortuna a aquel que sea capaz de contar el cuento de nunca acabar. Claro que la historia se propagó por todo el reino ¿Qué digo por todo el reino? Por todo el mundo Y llegaron cuenteros de muchos lugares Hacía fila Algunos cuentos duraban 20 minutos, 2 horas, 3 días, 4 semanas, 8 meses El cuento que más duró fue uno de 15 años Pero siempre los cuentos tenían un final El rey estaba invitado, furioso ¿Qué acaso en este mundo no hay alguien capaz de contarme el cuento de nunca acabar? No solo daré la mitad de mi fortuna, daré todo lo que tengo. Pero si no lo hacen... Claro que esta advertencia retiró a muchos de la puerta. Así pasaron algunas semanas sin que nadie llegara a contar una sola historia. Hasta que un joven, un joven que andaba por ahí se acercó, tocó la puerta y le dijo, «Buenas tardes, su majestad, me presento. He venido a contarle el cuento de Nunca Acabar». El rey echó tremenda carcajada. ¿Cómo era posible que un joven contara la historia de Nunca Acabar? Había tenido cuenteros de mucha experiencia y nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a contar el cuento de Nunca Acabar. Le advirtió que si no lo hacía... Claro que el joven no sintió ningún temor y le dijo No se preocupe su majestad, usted póngase muy cómodo que ahí viene el cuento Y el cuento más o menos decía así había una vez, había una vez hace mucho, pero mucho tiempo, allá por las lejanas tierras del norte, un rey, sí, un rey como usted, que poseía gran fortuna y una extensión muy, pero muy grande de territorio. Y este rey mandó a construir un granero tan, pero tan, pero tan enorme. Que no bastó la cosecha de un año para llenar aquel granero, bastó la cosecha de 10 años para poder llenar aquel granero. Pero cuando terminaron de llenar aquel granero, cayó una plaga de chapulines que terminó con todo lo verde que había a su alrededor excepto los granos que se encontraban en el granero. Pero como estos chapulines eran tan pero tan astutos, comenzaron a ver de qué forma podían entrar al granero. Pero como el granero estaba tan bien construido, no vieron por dónde, hasta que uno se dio cuenta que había un pequeño, diminuto, diminuto, diminuto, hoyito en el que de a uno por uno podían entrar y salir con un grano de maíz. Ahí ven, los chapulines todos se formaron Y en fila entraba uno y salía el otro Y entraba uno y salía el otro Y entraba uno y salía el otro Y bueno, así comenzó el relato Y siempre era lo mismo Y entraba uno y salía el otro Y entraba uno y salía el otro Así transcurrieron Tres días, cuatro semanas, ocho meses, tres años. Y la frase siempre era la misma. El rey, el rey por lo general se la pasaba todo el día durmiendo, pues era un poco pesado estar escuchando aquella frase que decía y entraba uno y salía el otro, y entraba uno y salía el otro. Hasta que un día el rey dijo, oh, ya vas a acabar, ¿verdad? Ya vas a acabar. No, no, no, su majestad. ¿Qué cree? Apenas llevan un cuarto de granero. No me interrumpa si no pierdo la cuenta y vuelvo a comenzar. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Y bueno, así volvieron a transcurrir tres años, dos meses, tres, cinco, tres semanas, cuatro horas, treinta minutos. 50 segundos Y siempre era la misma frase Y entraba uno Y salía el otro Y entraba uno Y salía el otro Y bueno, el rey llegó a un punto en que dijo ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya cállate por favor! Espérese su majestad! ¡Apenas vamos La mitad del granero! ¡Espera! Y entraba uno Y salía el... ¡Cállate por favor! ¡Te doy lo que quieras! ¡Pero ya cállate! Y bueno, así... El joven consiguió tener gran fortuna y riqueza, mientras que el rey, el rey se fue muy lejos, lejos de los cuentos, de los cuentacuentos, de los graneros y de los chapulines. Y colorín, colorado, colorado, colorín, este cuento no ha llegado a su fin. historia de una bruja, pero no cualquier bruja. Esta bruja era una bruja diferente, auténtica y sobre todo una bruja muy inteligente y con buenos gustos. Le gustaba el rock y el metal. Y bueno, esta historia se llama Guapa y es del escritor e ilustrador Canizales. Y bueno, Déjenme contarles sobre esta bruja, que como ya les dije, era muy auténtica y disfrutaba de la buena lectura, ¿sí? De la buena lectura. Pero esta bruja tenía estas características físicas. Tenía una enorme nariz de papa, el mentón puntiagudo, una coroba y los pelos de escoba. Y un día un día recibió una notificación de Facebook. ¡Ay! Se trataba nada más y nada menos que de logro. El logro que tantos likes y me encanta le daba sus fotos. Por fin le invitaba a ver el atardecer en el pantano. ¡Ay! Por cierto, ¿ustedes han visto el atardecer en el pantano? ¿Sí? ¿No? ¡Ay! Bueno, no se imaginan. Así de majestuoso está el pantano. Pues imagínense. Algo así tan maravilloso como este Hawái. Y bueno. Aquí, la guapa se puso muy contenta, fue a su closet y eligió su vestido, el más negro y el más bonito. Buscó su escoba, pero se dio cuenta que no circulaba, así que la guapa, la guapa decidió irse caminando, y caminando, caminando iba por el bosque, cuando de repente se encontró una ardilla, y la ardilla al verla, Ay, suspiró y le dijo, pero guapa, qué guapa, que estás. Ay, ardillita. Como no soy bonita, te lo agradezco más. Y dime, ¿a dónde vas? ¡Ay! Fíjate qué logro. Me acaba de invitar a ver el atardecer en el pantano. ¡Ah! Pues con razón, guapa, ya veo. Oye, guapa, otra pregunta. Eh, yo sé que quieres causar una buena impresión, pero dime, ¿no te gustaría, pues tú que eres tan buena haciendo magia, quitarte esa horrible joroba? Y la guapa pensó y pensó, porque ella se sentía muy bien con su joroba, pero la ardilla la hizo dudar. Así que la guapa sacó su varita mágica y repitió las palabras mágicas. Ustedes saben cuáles son esas palabras mágicas, ¿no? Bueno, las palabras mágicas decían así. San Salavín me apesta el calcetín. Tí. Y en ese momento, la guapa, ¡oh! la guapa, la joroba se quitó. ¡Uy, Derechita, derechita quedó la guapa. Ahí ven a la guapa, con su nariz de papa. El mentón, puntiagudo. Ya no tenía la joroba, pero seguía teniendo los pelos de escoba. Y caminando, caminando, iba por el bosque, cuando de repente, de repente encontró un conejo. Y el conejo al verla, ¡ay! suspiró y le dijo, pero guapa, qué guapa que estás. Ay, conejito, como no soy bonita, te lo agradezco más. Y dime, ¿a dónde vas? ¡Ay! Fíjate que logró. Me está esperando para ver el atardecer en el pantano. ¡Oh! ¡Pues con razón, guapa! Ya veo. Oye, guapa, ¿y ya que te quitaste esa horrible joroba? Dime por qué no te quitas esa fea nariz de papa. Y la guapa pensó y pensó porque ella se sentía muy bien con su nariz. Pero el conejo la hizo dudar. Así que la guapa... Sacó su varita mágica y repitió las palabras mágicas. ¡San Salavín me apesa el calcetín! Tí. Y en ese momento, la guapa, la nariz se respingó. Muy parecía que se había hecho cirugía plástica. Ahí ven a la guapa, con su nariz respingada, que ya no era guapa. El mentón puntiagudo. ya no tenía la coroba. Los de escoba, y caminando, caminando, iba la guapa, cuando de repente se encontró un zorro y el zorro al verla, ay, suspiró y le dijo, pero guapa, qué guapa que estás, ay, zorrito, como no soy bonita, te lo agradezco más, y dime, ¿a dónde vas? Fíjate que logró me acaba de invitar a ver el atardecer en el pantano, Pues con razón, guapa. Ya veo por qué tan arreglada. Oye, guapa. Y, y aquí entre nos, eres, pues, tan buena con esto de la magia? Y ya vi que te estás haciendo unos arreglitos. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no te quitas ese horrendo mentón puntiagudo? Y la guapa pensó. Y pensó porque ella le gustaba mucho. Pero el zorro la hizo dudar. Así que la guapa, ahí destacó rápidamente la varita mágica. Y repitió las palabras mágicas. La ven, ¡Me apesta el calcetín! Eh. Y en ese momento, la guapa, ¡oh! el mentón se arregló. ¡Uy! barba partida se dejó! Ahí ven a la guapa, con su nariz respingada que ya no era de el mentón ya no estaba enterado, ya no tenía la joroba, pero seguía teniendo los pelos de escoba. Y cuando metía, viva la guapa, cuando no se volvía a dar un dar un paso. Cuando se encontró un pequeño ratón y el ratón de verla, la baba se le cayó. el atardecer en el pantano. Ay, guapa, pues con razón. repitió las palabras mágicas San Salamín me apesta el calcetín tí. y en ese momento la guapa la guapa el cabello se arregló muy nombre de comercial de shampoo dejó su cabello se echaba el pelo para un lado se echaba el pelo para el otro iba partiendo plaza la guapa cuando encontró al ogro Y el corazón de la guapa Latió muy fuerte Sintió murciélaguitos en el estómago Se acercó al ogro Le tocó el hombro El ogro dio media vuelta Y al verla Mucho se sorprendió Y le dijo ¿Quién eres tú? Guapa, tu amiga La que invitaste a ver el atardecer en el pantano No, No, no, no, no Guapa mi amiga, la que invité a ver a la atardecer en el pantano Tiene una hermosa nariz de papa Un bello mentón puntiagudo una lindísima foroba y unos divinos pelos de escoba. Y tú tú no eres ella. Le dio un espejo y la guapa al mirarse al espejo. Santa Cachucha se dio cuenta que si no era ella. Así que el ogro se dio media vuelta y la guapa le dijo, ¡ey, yo grito! Espera, todo tiene solución. Sacó su varita mágica y repitió las palabras mágicas. ¡San Salabín, me apesta el calcetín ¡tín! y en ese momento a la guapa a la guapa le salió su nariz de papa el mentón puntiagudo la joroba y los pelos de escoba y el ogro ay, se enamoró y le dijo guapa celebremos nuestra amistad y hagamos un picnic de comer por toda la comida y lo necesario para la decoración el ogro se marchó y la guapa a lo lejos le gritó ¡Ey, ogrito! ¡De la comida me encargo yo! El ogro llegó con un mantel y muchas flores Mientras que la guapa, la guapa llegó con una charola repleta de comida Con unos platillos deliciosos, exquisitos, suculentos El ogro que era muy dragón. Todo se comió y le dijo a la guapa, Ay, guapa, qué delicia, qué manjar! Dime, ¿podrías pasarme la receta de este exquisito banquete? ¡Claro que sí, oh, gritó. Mira, este banquete lleva muchos ingredientes, pero solo cuatro. Son importantes, ¿te gustaría saber cuáles son? Muy bien, pues toma nota, por favor, porque los ingredientes para hacer un exquisito, suculento y delicioso banquete son... Ardilla, conejo, zorro y ratón, bien cocidos con mucha sal y unas gotitas de limón. Y colorín, colorado, colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. Fernanda escuchaba todos los domingos con su abuelo Sí, Fernanda enc le encantaba la lucha libre Tenía su máscara del místico Aunque su abuelito le decía que el santo y blue demon eran mejor A Fernanda le gustaba el místico Así que tenía su máscara Y todos los domingos estaba mirando la televisión las luchas Decía que ella iba a ser una luchadora Y se ponía enfrente de toda su familia a combatir su abuelo se reía y sus hermanos se ponían a jugar luchitas. Fernanda era una niña que iba en la escuela Miguel Hidalgo. Sí, una primaria de por la Ciudad de México. Ahí llegó el Día de las Madres. Y ya saben, en las primarias, pues siempre se hace un festival. La maestra Conchita andaba buscando qué podrían hacer para que los niños celebraran a sus mamás. Pensó y pensó, así que se les ocurrió que lo mejor era un baile. Sí, un baile, donde los niños podrían poder expresarse y poder bailar. Pero, ¿qué iban a bailar? Un rock and roll, la macarena. ¿Qué podrían bailar? Todos llegaron a la conclusión que el baile perfecto sería una cumbia. Sí, una cumbia. Aquella cumbia que escuchamos la de... Estaba el santo, el cavernario, Blue Demon, el Bulldog. Si la han escuchado, ¿verdad? Esa famosa cumbia que se llama la cumbia de los luchadores. Y bueno, Fernanda se puso requete contenta al escuchar que iban a hacer. Y bueno... La maestra Conchita dividió a las niñas de los niños. Las niñas bailarían y los niños harían un performance, sí. Pues acá en la primaria Miguel Hidalgo todo era muy moderno. Así que la maestra Conchita dijo que iban a hacer un performance donde los niños harían una representación de lucha libre. Fernanda estaba muy contenta, pero muy triste. Como que nada más los niños, se dijo Fernanda. Y bueno, Fernanda estaba pensando que ahí iban a ser los niños y que ella pues tenía muchas ganas de salir con su máscara del místico con la de Lady Shani u otra máscara porque ella quería que todos vieran que era muy buena y también era muy ruda bueno, también era técnica pero no, las niñas tenían que bailar Fernanda se la pasaba muy mal en los ensayos se la pasaba mirando a sus compañeros como hacían toda clase de llaves. Y bueno, la verdad es que nadie era muy bueno, tan bueno como Fernanda. La maestra Conchita, al ver que Fernanda se quedaba mirando a los niños, le preguntó si acaso ella quería participar con sus compañeros. Y a Fernanda se le pusieron los ojitos como huevo estrellado. ¡Claro que quería participar! ¡Ella quería ser una luchadora! La maestra Conchita tomó a Fernanda de las manos y la llevó con sus compañeros. Los niños hicieron el feo. ¿Cómo? ¿Una niña aquí con nosotros? ¿Una niña luchadora? ¡Ay no! ¿Cómo se ha visto semejante cosa? La maestra Conchita muy paciente les explicó que en la lucha libre, hombres y mujeres todos son bienvenidos. Así que Fernanda estaba contenta. Fernanda comenzó a practicar con sus compañeros y se dieron cuenta que hacía unas voladoras tremendas, unos saltos de canguro y bueno, hacía toda clase de llaves, de verdad que era una máster de la lucha libre. Los niños aplaudían y le pedían que les enseñara, así pasaron algunas semanas y tanto niños como niñas en la primaria Miguel Hidalgo hicieron un gran festival. Muchas de las niñas, al ver que Fernanda se incorporaba con sus compañeros, decidieron que también querían luchar. Y bueno, aquel festival... Fue todo un agasajo, porque los niños que no querían luchar, también eran los que querían bailar. Y bueno, todos tuvieron oportunidad de experimentar y sobre todo, de disfrutar el momento, celebrando a su mamá. Ese día, en la primaria Miguel Hidalgo, se corrió el rumor que había habido un gran espectáculo de lucha libre, baile y hasta de canto. Y bueno... Fernanda creció y creció y creció y dicen y se cuenta que Fernanda, Fernanda podría ser una gran enmascarada y colorín colorado, colorado, colorín, este cuento llegó a su fin.